En este video echaremos un vistazo al efecto de audio de Buffer Shuffler de Max4Live. Asumiendo que ya tienen instalado el paquete de Essentials de Max4Live, den clic en la categoría de Max4Live del panel de navegación. Luego seleccionen la categoría Max Audio Effect. Como pueden ver, me aparecen un montón de efectos de audio de Max4Live. En este video exploraremos el Buffer Shuffler simplemente arrastrenlo a un canal ya sea de audio o midi esto demorará un poco ya que está cargando Max for Live así que no se desesperen, solo tardará como un minuto para poder utilizar este plugin deben de tener ya sea una muestra de audio o algunas notas midi en este caso yo tengo cargado un loop de una librería de sonidos para este ejemplo utilizaré un grupo de percusiones Al reproducir el loop, notarán que no ocurre nada distinto. Para ello, tenemos que hacer algunos cambios al Buffer Shoffer. No voy a explicar cada opción, sino este video se alargaría demasiado. Así que solo explicaré algunas opciones que considero son las más importantes. Como pueden ver, tenemos algunos rectángulos. Si los movemos de posición, cambiará la reproducción del loop de una forma muy interesante. Escuchen. Como se pudieron dar cuenta, he cambiado el orden de la reproducción del loop. Estos rectángulos están ajustados a 8 partes iguales, es decir que el compás se ha dividido en octavos. Si quisiéramos aumentar o disminuir este valor, podemos cambiarlo con esta opción de Steps. Voy a ajustarlo a 16 Steps. Si dan clic en la opción Dice, cambiaremos el orden de los Steps de forma aleatoria. Como pueden darse cuenta con un solo botón hemos randomizado la muestra de audio de manera que podemos conseguir resultados bastante interesantes, sin tener que cortar, mover y pegar trocitos de audio del loop en distintas posiciones en la vista arreglo. Muy importante mencionar que esto que hacemos no es destructivo, es decir que podemos volver a tener los valores predeterminados sin alterar el loop original. Para poder volver a tener los valores predeterminados, solamente den clic en la opción de Reset. Observen que en la parte inferior tenemos algunas flechas. Si movemos algunas podemos cambiar el orden de la reproducción en reversa de los steps que nos interesen. O también podemos desactivar el sonido de algún step en particular. Observen que tenemos algunas opciones al lado derecho. Si dan clic en la D, estaremos randomizando la reversa o el mudo de algunos steps de forma aleatoria. Por lógica, el botón R significa Reset, que al dar clic a esta opción volveremos a los valores predeterminados. Voy a randomizar algunas opciones al vuelo para explicarles para qué sirven estas flechas. Al darle clic a las flechas, moveremos los steps hacia la dirección que hemos seleccionado. Observen. Muy interesante, ¿no lo creen? Ahora bajaré el valor a octavos, para ello simplemente escriban el valor 8 de su teclado en la perilla de steps. También observen que tenemos algunos valores predeterminados, de 32, 16 y 8, que prácticamente son atajos para ajustarlos de una forma más rápida. Otra opción muy interesante es que podemos desvincular el lado derecho y el lado izquierdo al dar clic a este cuadro. De esta manera al modificar los valores del lado izquierdo y derecho podemos tener resultados todavía más interesantes. podemos cambiar más opciones como el Gate, Pitch, Shift, Amp y PAM. Jueguen y experimenten con ellos para que descubran los resultados. También contamos con el botón Bypass, el cual al activarlo, desactivaremos el efecto de forma temporal, para que de esta manera podamos escuchar con o sin el efecto de forma rápida. También podemos cambiar su ganancia, o Dry, Wet, seco y mojado, es decir con o sin efecto. Y finalmente tenemos los patrones, donde podemos tener distintos valores almacenados en cada uno de estos. Tenemos 8 posibilidades de almacenamiento. Podemos copiar un patrón con la opción C y con la opción P pegaremos el patrón que acaban de copiar en el patrón de su elección. De manera que podemos cambiar el patrón con solo presionar algún botón de su controlador. Como cualquier otro efecto de audio de Ableton, podemos guardar el preset con el icono con forma de un disquete. También podemos cargar algún preset predeterminado con este otro botón. Y por último podemos ver cómo está creado este efecto con este botón. Tienen que esperar a que cargue, esto demora un poco, así es que no se desesperen. En este proceso comenzará a cargar la consola de Max. Y como pueden ver todos los controles de Max pueden ser modificados en esta consola. Solo se los comento como referencia, personalmente yo nunca los modifico. Sin embargo ustedes pueden crear sus propios efectos de audio con Max4Live. Para crear sus propios efectos de audio con Max4Live tendrán que estudiarlo más a fondo, lo cual no explicaré en esta serie de tutoriales. Repito, solo lo menciono como referencia, ya que es bueno saberlo por si están interesados en conocerlo. Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Experimenten, jueguen con este plugin para que puedan obtener resultados creativos e interesantes. Bueno amigos, en el próximo video les explicaré el uso del efecto LFO.